Mi nombre es Bárbara Idaliz Abadía Rezar, soy puertorriqueña, nací en Fajardo en la costa este de Puerto Rico y soy profesora de antropología en la Universidad de Puerto Rico. Pues la bomba puertorriqueña es un ritmo eh, muy movido, pero es un ritmo que es el ritmo más negro que tiene Puerto Rico y el ritmo más antiguo, ¿verdad? que llega a Puerto Rico con la traída forzosa de personas esclavizadas. Hoy día pues, es un ritmo muy musical, con percusión, muy, muy movido, eh, que afortunadamente tiene letras nuevas, no un experimento con vocablos africanos, y tiene muchas conexiones con otros ritmos afrodiaspóricos de toda América Latina y realmente de todo el mundo. Se llamo así porque este es el movimiento de la bomba, eh, que siempre ha estado, pero le llamo nuevo porque tiene unas particularidades, personas no negras, no tienes que utilizar necesariamente la falda eh, o el vestuario que se asocia con el baile, se utiliza para hacer zumba, baby bomba, aeróbicos, entonces eh, tiene múltiples usos y también nos permite observar Cómo se racializan las personas en Puerto Rico y la discusión que hay en torno a la raza en Puerto Rico. La bomba es el escenario perfecto para ver las contradicciones, las construcciones y deconstrucciones que hay sobre ese tema en particular. Reconocer la música como una herramienta de visibilización, una herramienta política, eh, me parece que es importante. Pero particularmente la bomba en, en el escenario actual en Puerto Rico es ese movimiento que nos permite visibilizar rostros negros que antes no estaban. Así que yo creo que que la música sin duda nos permite, y particularmente la bomba, hoy día en Puerto Rico es un ejemplo eh, perfecto para explicar eh, cómo la música eh, permite lograr equidad,